agua salada nos corre por las venas. Somos amantes de los animales, fanáticos de la ciencia, adictos a la adrenalina y nos encanta soñar. El océano es nuestra inspiración y vivimos para disfrutarlo. Por completo. Porque la vida es un tesoro y hay que protegerla. Nuestra misión es muy grande, pero no imposible. Juntos, vamos a impedir una extinción del fin a delfín a recibe a recibe. Lo estamos haciendo juntos por todo el mundo uno a uno. estamos tomando acción y queremos motivar a los demás y nos divertimos muchísimo haciéndolo. Parque al planeta. Obsérvalo aquí, sálvalo allí.